Estamos hablando aquí con Karimel Andujar, un estudiante en la Universidad de Rutgers, de Nueva Jersey, que está enfrentando la posibilidad de ser, de ser deportada mañana, el martes, cuando ella va a una, eh, una entrevista con este, la inmigración en Newark, New Jersey. Karimel, ¿nos puede explicar un poco de su caso? Sí. So, yo vine aquí a este país cuando yo tenía solamente cuatro años. So, yo um, yo veo a. De, de la República Dominicana? Sí, yo nací en la República Dominicana. So, yo he estado aquí por mucho de mi vida. So, yo veo a este país como mi hogar. Sí, mi hogar. ¿Y, este, y, y qué esperas que, que pase mañana cuando vaya a la entrevista? So, porque era, yo he recibido mucho apoyo en mi caso. Um, de senadores, so yo no creo que ellos me van a deportar o ponerme en la cárcel, porque como yo di, um, como yo dije, yo tengo mucho mucho apoyo. Y para los estudiantes de DACA, como se dice aquí en este país, esos estudiantes que vinieron como niños a este país y que le, el presidente Obama les dio la posibilidad de mantenerse aquí legalmente, este, ¿cuáles son, este, eh, ¿cuál es el riesgo que ustedes ahora ven con la administración Trump y su, y su política en contra de inmigrantes? Una cosa que usted dijo es que Obama nos dio la oportunidad a quedarnos aquí um, legalmente. Lo que él no dio es um, protección de deportación, pero no nos dio un, um, la oportunidad para quedarnos aquí legalmente. Eso es, eso es un poquito diferente. Esas mm. son cosas un poquito diferentes. Um, para su um, pregunta de Trump, mm -hmm. Él ha sido que las cosas para los um, estudiantes indocumentados um, es más difícil ahora porque nosotros no tenemos el apoyo de nuestro presidente. Él ha hablado mucho de querer deportar a um, todos. Um, pero todas las personas indocumentadas, so ahora mismo nosotros no tenemos la, um, su apoyo. él dice que él tiene un um, grande corazón para um, estudiantes que están en nuestra situación, pero eso nosotros no lo ha, um, nosotros no lo ha, no, um, no lo vemos bueno, espero que tenga suerte mañana en su entrevista con Inmigración y que pueda mantener eh, su presencia aquí en este país, estudiando. ¿Usted, eh, usted está estudiando este, qué en Worker's? Ingeniera química. Y yo estoy en mi tercer año. Muchas gracias. Gracias.